Hola, gente de YouTube, estamos aquí en un video para el canal, esta vez de Minecraft. Estamos en OneBlock. Ok, OneBlock, si. Sí. Y vamos a romper tu bloque. casi No sé por qué me estoy yendo tan para abajo. Sinceramente, oh, vamos a hacer para acá, para acá, para acá. Sí, el copy. A ver, esta va a ser la primera parte, si no me equivoco, de la serie. Sí, que no cambió de opinión. De que esto sea. Se bueno. Por ahora, esta va a ser la primera parte. No sé si están escuchando, o si ha bugueado, no sé. Pero bueno. eh, eh, eh. eh. Voy a voy a, voy a hacer un mini corte, para que no haya bien, y si no, bueno, ya, ya nos fijaremos. Eh si, sí, se estaba escuchando, así que bueno sigamos con el video, bueno para el que no sepa de qué se trata el juego, se trata... ¿Qué? Eh, bueno, se trata de ir rompiendo un bloque infinito y ese bloque infinito hay 10 fases la última fase sería el End que en el End si te lo usas, básicamente terminar el juego pero puedes seguir más que con bloques random en vez de normales yo lo primero que voy a hacer es esto y un pico se preguntaban ¿por qué me estoy haciendo las herramientas de madera? es porque... bueno, eh, acá... Eh, fuck, me olvidé del hacha, bueno, acá hay que... acá no aparece piedra hasta la etapa 2 si no me equivoco, ahora estoy en la etapa 0 donde te dicen que pasa y todo eso bueno, voy a hacer el hacha y voy a seguir fuera, cerdo, cerdo, fuera, fuera, por favor. Por favor, voy a poner yo un pack de texturas. A ver, el default 3D. O sea, que me voy a poner el... para que no vaya lag el video por si las mocas. A ver, esperamos que se bueno, lo sacamos, lo sacamos, igual a A ver qué pasa Viene esto, viene esto, está leyendo, no Ok, qué pasó La sharp y el pack de texturas 3D, no, no se llama muy bien Pack, Ok Apenas se ponga, vuelvo Si, sí, gente, ahí se puso, no tardó casi nada después de ahí que me salí, pero bueno. Acá un cerdito. Hasta para allá. No, sabes que no. Pues yo creo que a partir de ahora voy a empezar a hacer la, la isla para los cerdos. Yo quiero empezar ya la, la primera fase cerdo. ¿Te puedes alejar? ¿O quieres que te mate? Pero ahora necesitamos cerdos. No Bueno, no te quería matar Ahora es así para comer, pero ahora me quedé sin comida Tengo un Zaprin A me gusta este pack de texturas porque es como que... Esto todo 3D si no se dan cuenta Miren, miren por ejemplo el hacho, aunque con la iluminación de los shaders ve error. Pero bueno. Miren acá el hacho, ¿ven? La mesa de crafteo. La crafting tablet. Bueno, yo podría poner un shard más alto nada que.. Bueno, iría más lag. Por ahora vamos a 50 fps con los shaders y el pack de texturas. Pero qué está pasando acá? Bueno, o sea, hay un problema con el mundo o no, otro, es que estoy medio lag, pero bueno, yo creo que hay un problema con el mundo, pero bueno, a ver, cubo con agua, ok, para, ok, voy a hacer algo, ojalá no me no muera, Uf. ok, ver, estos bloques, ok, voy a dejar todo, excepto la tierra, no, excepto la tierra ahora podría acá yo bajo ok y y este. ok este. muy bien listo ok ahora con el cubo un paca cubo porque no quiero perder el cubo pero acá voy a plantar árboles el primer árbol va a estar en un coso de nueve bloques en el centro para que no se caiga para que no se caiga a ver, ya volví, eh, es que... Justo pasó algo, a ver, eh, ahora sí A ver No sé qué estoy haciendo acá, tengo muy poco espacio Acá vamos a sacar la pala La ah, hacha, esto en torcha La pongo a la segunda mano y listo este es, Está, está acá, con esto me muero por el bug. Uf, casi me muero. ¿Escucharon al día, no? Eh, una antorcha. Gracias. Ok, creo que acá es cuando pasamos a la primera fase. Sí. Ok, vamos a poner ese cofre acá. Acá, la antorcha en la segunda mano. Creo que llegamos a la de planicias. Vamos a poner acá un árbol The stone flowers a life, la no sé qué dice Espera Si ¿Sí? voy el otro roble ya lo plantaremos Ahora solo tengo una antorcha Así que hay que aprovecharlo Este es el bloque A ver, ok Ok la tierra Vamos a rodear el bloque con cosas, pero... okay, dale. Ay, ¿Cómo cómodo entonces acá? Ahí está, menor gift y cofre grande, uh -huh. vamos a poner el cofre acá, el bloque y okay, por ahora vamos a ir haciendo esto Okay. Dentro de un tiempo voy a subir el, un juego de un, ah, perdón, estoy en un video de un juego llamado eh, ¿Cómo se llama este juego? DI eh, Night Funky, algo ¿no? así era o Night y Funky. Aunque yo en ese juego soy muy manco. Mi primo me lo mostró hace un tiempo. Pero soy muy un... malo, así que bueno, hay que probar ¡Otro chancho! Para allá, para allá, para la isla, para la isla. Para la isla o te mueres Para allá. Para allá. Oh, para allá, pues. Bueno. Para allá. Muy bien. Te vas a suicidar o te mato. Ok. Ok, ya tengo comida para cuando la necesidad tenía sandías. Bueno. A ver, ok, espera, ya puedo plantar Ok, voy a ponerme a plantar sandías Ok, voy a hacer esto Me alejo Un poquito Del bloque Acá voy a ponerme a plantar sandías Ok Acá vamos a poner el agua Así que esto va a ser así, acá van a ser mis cultivos temporales estoy mal constructor en ese tema pero en otros soy bueno ok, nos quedamos sin agua, pero bueno, acá déjame el cubo ahí está la vuelta necesito a hacer una asada no tengo palos bueno a ver, con esta madera que no me sirve mucho voy a hacer palos. La asada. No sabe madera. Espera, y esto lo vamos a convertir en semillas. Ok, este creo que tendré que crecer para acá. Uf, okay. Bueno, este para acá. Esto es también ese y S, pero este no. Perdón. Este, bueno, acá vamos a plantar otra cosa. Ok, acá vamos a plantar otro. Acá vamos a plantar otro. Acá está. Ok, ya tenemos acá unas cuantas sandías. Vamos a tener. Ok, casi mato. A ver, ok. La graba no sé para qué la quiero, sinceramente. Decoración, supongo, pero no sé. A ver, la asada, no. la pala, la hacha, no. Soy donde estoy guardando todo lo que no tengo que guardar. Bueno, ahí está y la espada, por si acaso. Ok, ok, ok. ¿A ver, qué quiero yo, pozole? Yo quiero llegar de a la cueva A ver No sé, una... ¿no? Una vaca Ok, dale, pase Vaca, pase ¿Mugido vaca? ¿What? ¿por qué dice mugido? Vale. Vaca, por favor, puede salir no quiero que le pase lo más que suba amigo el chancho. Ah no, que tenía piedra. Pala, muy bien. Vamos a guardar esto, esto y esto. Esto okay. que era un grotesco. Vaca se puede salir antes de que le pegue por error. Una oveja, puedo subirme una cama, pero no tengo hierro para. Ok, yo tengo lana y comida. Perdone. Calabaza y sandía, sandía para plantar, pero qué? ¿para qué la calabaza? No. Mm. Yo ahora pondría el de RL Craft. No, perdón. Yo estaba para hacer un video de RL Craft el otro día, pero se me cortó la luz. ¿Dos pollos? Ok, dale, salgan, salgan, son bienvenidos. Mm. Pero, pero tengo que hacer la. Fuck, no tengo nada para traerlos, bueno Acá vamos a romper con el hacha esto Yo creo que a los 20 minutos tomamos no una menos de grabar Si no me pongo a grabar el Friday Night Funky Porque se puso a nadar el perro No es tan tarde pero tampoco tan temprano como para grabar en estos momentos Así que bueno ¿Se acuerdan que grababa poco? Ahora voy a grabar menos ¿Saben por qué? Porque tengo que hacer la tarea y todo eso Yo ahora mismo estoy en secundaria No voy a asignar, pero estoy en secundaria Esto, vamos a guardar esto, esto, esto, esto Ok, tenemos 29 semillas de sandía Vamos a tener la plantación más grande de sandía que ha existido en esta vida a ver ok, okay. okay. A ver. vamos a poner esto, esto y esto vamos a poner día, sandía sandía ok a ver esto por acá también podríamos poner Eh, Te puedes salir, cerdo. Ok, poner acá, acá, acá. ¿Eh? Tiene una hitbox. Tiene hitbox. Tiene hitbox. Tiene hitbox. No puede ser. Me acabo de dar cuenta de que tiene hitbox. La sandía. Me acabo de dar que tiene el hitbox una sandía Ok A ver Yo también necesito tener tiempo para grabar el Friday Night Funkin Que yo no quiero subir nada, soy muy malo Así que por favor, los que estén viendo este video, por favor no se sé burlen De cómo voy a estar en el Friar Night Funkin Voy a ser peor que muchos youtubers hay youtubers que son re buenos en este juego. Pero yo, yo soy horrible. Hay muchos youtubers que se dedican a subir este juego, juegos de este tipo también. Y yo, no, yo, yo me dedico a subir juegos como Minecraft, cosas así. Otros juegos no, son malos para otros. La última de Roblox. Ok, 10 Tenemos espacio para otra Bien, no hay sandía, no hay calabaza, así que bueno Ah, mira una. Ah. Ok, bueno, ya estamos por ahora con el tema de las sandías vamos a seguir rompiendo el bloque pasan caros 15 minutos porque después se quejan de que los videos son muy largos como de 40 más o menos así que vamos a hacer el video este en 15 minutos más o menos, aproximadamente 15 minutos, un poco menos un poco más capaz no, perdón vaca no, yo creo que puedes romper. Necesito. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, a ver a los. Okay. Va a ca otra. no mm -hmm. necesito aquí. ya tengo dos vacas no así que no, no te necesitan una vaca Ok Antes de terminar el video vamos a aumentar la plantación de árboles Ok, vamos a guardar todo, no quiero morir Todo excepto el, la, pie, la tierra, soy tonto que digo mm. la piedra bueno. A ver, eh, van a ser de 6x6, 6, así cada uno Acá me alejo uno Acá No, por de 9... De 3x3, vendría que toco Acá, otro árbol Me alejo uno, pero para acá Acá me va a alcanzar justísimo la tierra ya van a ver Directamente me va a quedar cero, muy bien para que sepan, para que no sepan mi cerebro, mi cerebro sigue sirviendo. A ver, eh, esto, eh, vamos a poner esto acá, esto va a estar así Esto acá por ahora Y acá esto va a estar lleno de tierra voy a, voy a plantar el último sapling que tengo después Por ahora vamos a ir picando el bloque infinito Oh gran bloque infinito, de mi tierra. A ver. En serio. Necesito tierra y no me da tierra. Necesito mm. otro material y no me da ese material que necesito. Kritónico mm. rompiendo encendido con la encendida. A ver, eh.. eh. si sí, tierra nueve como mínimo tengo 3 dos pollos más estoy dos huevos bueno los huevos los voy a guardar y pollo por favor sal de ahí no ha muerto un pollo por ser, por ser tonto murió ok vaca por favor yo no he tenido esta idea sin haberte hacer por lo como mínimo a esta de acá. Eh, ¿cómo se supone que.? Fue? Así era, sí, así Ok no, es que yo estaba perdido. Pensé que había hecho algo más, pero bueno. Ok, eh, eh. Bueno, hay que buscar el brote. Yo creo que con esto vamos por concluir el video, así si no se hace tan largo que van a estar en tiempo real supongo casi sin cortes, casi dije porque no sé, si haber muchos o pocos cortes casi ninguno, o casi un montón no sé, así que... bueno ok, vamos a tener este coso con uno, teníamos tierra todo este momento tenemos tierra acá, y soy tonto yo también que no la veo ok esto va con un bloque eso. eso ahí va con un bloque de, oh. de roble le vamos a mandar a ver, eh, esto, muy bien, muy bien Pero vamos ahora a construir más la plantación de sandías yeah. y bueno Apenas se me acabe la tierra, ya he plantado las semillas que tengo Termina el video Uy, vamos más de 16 minutos Así que... Ok, tucu Tuku tucu tucu 20 Ton tum tum tum tum tum tum tum tum Ojalá, no sé, yo no, yo no he visto que le pongan copyright a nadie por la música de Minecraft Para que no tenga copias A ver, eh, eh, eh Acaba de poner esto, bueno. Eh uno acá, y uno acá Muy bien Ok esto con, damos por concluido el video, esperen. Perdón, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto. No, ¿sabes qué? Espa, me voy a despedir con spa. Ok, ¿Hay gente por ahí. Acá hemos concluido el video de hoy. Espero les haya gustado, solo o sea, una fase. ¿sí? Así que.. Ahí me puso un huevo. Bueno, no importa, a ver, solo pudimos, solo una fase Porque también me tenía que concentrar en poner los, los árboles y todo eso Así que, bueno Espero les haya gustado mucho el video Dejen su like si así es Espera Ok, la fácil también tiene Rally Dejen su like si así es Y nos vemos la próxima Adiós